Los precios de vegetales y rubros han aumentado debido a la sequía que sacude a la República Dominicana en los últimos meses. En el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, vendedores, al ser cuestionados, manifestaron la situación que padecen. Hay motivo a la sequía viejo, entonces uno está comprando más caro de cómo estaba comprando, ahora está todo más caro, el ají se compraba a 800, 900 y saco, ahora está a 1.200. Las piñas eran 25 hoy llegaron a 50. Imagínense. La variación en los precios dificulta sus ingresos y la prosperidad de sus negocios. Agregan, pocos compradores se acercan al mercado. Que no está llegando gente al mercado, a, verdaderamente. Eh, mire cómo está esto, un comprador y no hay, que 30 mercaderos, no hay gente comprando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.